Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Hoy nos vamos de compras. El carrito de compra. El carrito de compra. El agua. El agua. de naranja el yogur el yogur yogur de saúco muy rico la leche la leche la leche descremada la leche descremada el yogur griego el yogur Griego. Leche con avena. Leche con avena. La leche chocolatada. La leche chocolatada. Esto tomaba de niño. Leche de almendras. Leche de almendras. El té. El Té. El Anís. El Anís. La Manzanilla. La Manzanilla. Para el Dolor de Estómago. El Té Rojo. El Té Rojo. El té verde. El té verde. El café. El café. El café capuchino. El café capuchino. Mm. La cerveza. La cerveza. Y esta es una cerveza artesanal. Mm, mira cerveza artesanal. ¿Qué más tenemos por acá? La gaseosa, la gaseosa, coca cola, producto peruano, ¿eh? El vino, el vino. Wow, 120 años. por acá, hay muchos tragos por aquí a ver, por acá tenemos más vinos más vinos uy para año nuevo champán champán el ron justo al lado del ron, el whisky, el whisky, el tequila, el tequila, y la verdad no quiero recordar el tequila, y bueno mis queridos pupilos, eso es todo por hoy, y si you have any question, opinion or recommendation, please go ahead and put your comments below, and if you like this video, thumb up and subscribe, soy Sebas y hasta la próxima, champán. voy a cortar definitivamente.